¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Bueno amigos, pues ya estamos en el lugar que les hemos invitado Esta era la pequeña sorpresa Esto es un lugar muy tradicional aquí dentro de las eh, El área de Dayton Ohio o se allá y será aproximadamente unos 45 minutos De 30 a 45 minutos Fuera de la ciudad Y bueno, se llama eh, el John Jersey Dairy Ok, es un lugar con muchísima traducción Ahí estamos viendo a Loli al fondo, sentadita Lamentablemente, ahorita este ya está haciendo un frío tremendo Quiero comentarles yo estoy usando ya mi gorra y una chamarra ya un poco más gruesa ¿Cuántos son? no? No se le quiere Pero pues sí Quiero comentarles que estamos, de hecho, en, uh, en el campo En campo abierto, como se puede apreciar Y efectivamente, miren A campo, a campo abierto, así es pero lo importante y lo bonito de esto que es que ¿sí? y naturalmente debido a la situación mundial pues en este momento han sido pues, muchas veces cancelados algunos de ellos y lo más importante es que ya estamos aquí. Ok, pues vamos a hacer nuestro recorrido, vamos a ver qué encontramos y qué nos dispara, no nos dispara, ¿eh? <ríe> qué nos depara este nuevo destino. Ok. Continuamos. Espero que esto no sea nada alusivo definitivamente, porque después yo creo que de lo que encontramos aquí con muchísimas calorías, bueno, pues sí tenemos que hacer un poco de ejercicio en bicicleta. Bien, bien, bien. Continuamos. Bueno, pues al fondo precisamente estamos viendo el nombre de este lugar en el cual nos encontramos. Y bueno vamos a apreciar la bandera, la bandera, la bandera, eso nos dará una idea del de viento que está soplando bastante fuerte y bastante frío Ok, continuamos Bueno pues aquí estamos viendo algo muy representativo de este lugar Que precisamente es una granja en la cual se produce pues o se producía leche hola bueno, amigos aquí tenemos uno de los habitantes hola. de los habitantes de, de la granja, miren, Hola. Los chivitos, un chivito muy noble, juguetones también por lo que estoy viendo hola muy bonito, <risa> les gusta ser acariciados, mira, acá, Ajá. mira, mira Hola. obviamente siento que están acostumbrados a que la gente les ¿sí? oh, pues un poquito de, de alimento y todo esto oh, no está hola. precioso realmente es, es un bonito. alimento muy precioso y dos. y, dos, y dos. Oh. tenemos varios como nos damos cuenta oh, mira. y aquí Me viene otro aquí amiga. viene otro amiguito. Ven, hola hola hola bien bien bien bueno, como les comentaba, efectivamente es una granja Y esto pienso que van a ser los pocos animalitos que vamos a poder ver esta tarde Algunas de las novedades que encontramos aquí en La granja De graneros Al fondo, al fondo, al fondo de granero Me viendo Definitivamente montes de leche famosísimos botes de leche ok ya se metió se metieron exactamente allá es por donde entran si sí, lo que estoy estoy entendiendo que aquí uno se les puede dar de comer y se les puede dar de comer con este alimento que tenemos aquí al fondo vamos a ver vamos a ver vamos a ver este alimentito que tenemos aquí es lo que ellos les gusta. Ok, continuemos en este hermosísimo, hermosísimo lugar. Pero frío y distinto Bueno, bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos. El viento muy fuerte y vemos aquí a Ale, aquí disfrutando es un lugar donde donde almacenan la la leche de las vacas, ¿verdad? Es mismo, una granja. Vemos aquí atrás la parte de la uh, de, de leche que se compren real. Yo que era así. ¿Sí? Entonces, que la combinación de colores es también lo que a agradable. El lugar es muy bonito en, en, en época de verano. Eh, primeramente, pues, vemos que el friso de verano. Vamos a venir aquí a filmarles un nuevo video. Sí. Y filmar la cantidad de eventos es correcto, nada más que ahorita estamos, está, está cayendo copos de nieve, está el frío muy fuerte y sin guantes, y sin guantes nosotros ropa. estamos congelados sí, sí, sí, nos... bueno pues aquí vamos a hacer un enfoque con los con los este, ¿cómo se llaman Ale? ¿Botes, de leche? botes de leche, miren un verde un blanco un amarillo uy mucho frío un cafecito y un rojo Ay, no, está el área preciosísima. Una granja, exactamente. Déjeme hacerle un, un un alejamiento, un lejos, lejos. Ay, está hermoso. Nada más que que creer. Mis manos congeladas. ¿Qué es esto, Alex? Ah, ok. Bueno. Son no, no, unas no bombas. Son unas bombas. Entonces, ahorita le grabamos de frente. Vamos a seguir. ¡Hola! Nos estamos congelando. Sí. Uy, mucho frío, verdad? Demasiado frío. Demasiado. Vamos, vamos. Oh. Guantes. ¡Bye! Mira, mira qué hermoso el tractor. Vamos, vamos al tractor. ¡Ay, oh, no, no, no, no, no! Miren, en serio, ¿cómo está el viento? No, es una helada, pero heladississimán. Sí, sí, sí, sí, una temperatura pero muy muy baja ay sí que padre súbete ay qué bonito te voy a tomar una foto espérame una dos tres espérame deja acercarme un poquito voy voy mira qué padrísimo se ve a la una a las dos a las tres ahora si sí puedes manejar tu control. ¡Vaya, No lo no inventen, no es que sea exagerada, pero está la helada y la ponte ahí en la helada para, bastante, para bastante la foto. Activa. Ponte, ponte, ponte y ya nos vamos. Uh, chucu, chucu. En el medio. No, siéntate en la, la pajita. No, sí. Aquí para que se vea. Ok. A la una, a las dos, a las tres foto. Otra, de otra diferente pose. Siéntate, siéntate. Eso. Exactamente A la una A las dos A las tres Mucho, muy bien Muy bonito Sí, copos de nieve, nieve. Tápate, tápate, tápate la boca Ok Ok No, siéntate aquí. Ah, las dos, manos para, para tomarte la foto, eso a la una, a las dos y a, la, y a las tres, eso. Bueno, pues ahora es el turno de Loli, como la vemos ahí al fondo. Ah, el viento, ese viento, de veras es que uh -huh. tan fuerte está y tan frío, pero con la fuerza del viento se le mueve la máscara. A mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Ok, bueno, pues vamos a continuar grabando y como ah, vemos... Exactamente. Grabando. Es un lugar hermoso, muy, muy, muy bonito, pero lamentablemente eh, está cayendo copos de nieve y está una helada muy fuerte, con un viento fuertísimo. Entonces, pues nuestra visita completa para la granja no se pudo, no se pudo realizar por motivos de que están cayendo copos de nieve. Eh, hay mucho viento y que más y qué más entonces pues vamos a tener que regresar para poder realizar todo el, el recorrido verdad todo el recorrido de de este de pues de la granja porque es una granja hermosísima pero no se pudo así es que y miren pues aquí nos vamos a Ahorita nos vamos a tomar un rico chocolate y nos vamos a comer una hamburguesa. Ah, ya está vibrando, ya, ya está la orden de nuestra hamburguesa, miren. Ya va Ale por las hamburguesas y vamos aquí a comernos una hamburguesa con un chocolate. Allá va, allá va, allá va. Y pues sí, es un lugar muy bonito. Un lugar muy bonito, bonito, bonito. Y sí, como les decía, este. ¡Uy, no! La verdad tuvimos que correrle y nos tuvimos que meter porque, ¿qué creen? Que está el frío. Pero es una cosa exageradísima. Y, y están este, los copos de nieve. Realmente no. No se logró, no se logró Pero Regresaremos muy pronto ¡Ah! Ya viene con las hamburguesas, ¡qué padre! Sí Estaba vibrando, ya cuando vibró la, la La señal Los este... Ya cuando regresó la señal Este... ¿Cuál señal? Digo, ya cuando... Ah, estoy de loca Ya cuando vibró Pues teníamos que ir por la orden de la hamburguesa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, qué rico. Miren unas hermosas papitas y unas riquísimas papas. Miren, vamos a vamos a comer unas papitas con una hamburguesa. A ver, Alex. Oh, qué padre. Con una rica hamburguesa. ¿No te dieron este? ¿Qué? Para... Ah, ¿puedes poner este un, una servilleta de mantelito aquí para...? El... Ah, ya están las servilletas, por favor. Ah, ya sé dónde las ponemos. Aquí, mira. así este para que no queden así directo a la... mesa? Sí. Este es vacío Por favor. vale Ahí ponen en, en la misma bolsa. Sí. Esto ya no sirve. Aquí tenemos la salsita, vamos a poner la otra. Y su hamburguesa de Alex. Bueno, las papas las vamos a compartir porque solo, solo pedimos una orden para no, no comer mucho carbohidrato, mucha papa, que hace mucho daño comer mucha papa, porque es mucho carbohidrato. ¿No? Ah, sí, por favor. Están a un lado donde está el contenedor de basura. Va por unas servilletas. Y este, y pues bueno, aquí vamos a, vamos a, a celebrar un día más la vida, gracias a Dios por un día más, por los alimentos, estamos bien, saludos a todos, a todos a nivel mundial, saludos a todos nuestros suscriptores, y bueno, vamos a degustar de este rico... Chocolatito, miren, vamos a menear los chocolatitos, chocolatito. Feliz Halloween para Estados Unidos. Feliz Día de Muertos para México. Acá viene Alex. Hola. Hola, hola. Y bueno. Una ranch. No sé qué te lo Ok. Pero está Y servillentes. ¿A cuál? Ah, a ver, esta Ajá, ah, pero quítales el, ándale, a ver la otra, por favor. Sí, extiéndela. Ah, bueno, es lo que te, te digo, esta extiéndela como mantelito. No, oh, ya sí, nadie. dije solo. Ay, a ver Alex, es que necesito uno para mí y uno para ti, por eso, por favor. Gracias. Oh, yo quería mi mantelito, pero, pero está muy chica. Bueno, gracias. Y ya nada esperamos a que abra su, su hamburguesa, Alex. Bueno, está bien, ¿no? Con estas salsitas. Vamos a ponerle... Sí, sí. Capsule, nuestra hamburguesa, pues se ve bien, miren. Se ve, se ve, se ve rica. A ver, en la misma, en la misma orden, ¿verdad? Bueno, buen provecho. Bueno, con esta imagen de estas papitas y con esta imagen de este rico chocolatín. Les decimos nuevamente feliz Halloween para estados unidos y feliz día de muertos para méxico bueno vamos a, a vamos a tomar chocolatito porque hace mucho frío verdad y bueno con esta imagen seguimos continuamos qué preciosa vaquita aquí podemos encontrar quesos crema dulces una granja es una granja y miren qué hermoso estamos dando la vuelta e eh, incluso hacen pan todo todo de aquí de de la leche de las vacas se ve muy sabroso nos llevamos un pancito para el cafecito sí sí mira ahí se ve bien bonita la la, la vaquita mira se ve padre mira oh ale, hola Dice, dísela. Oh, mira, qué padre tiene también su cubrebocas la vaquita. <risa> mira qué padre. ¿Te puedes tomar una foto con tu celular? ¿Por qué? ¿Le puedes tomar una foto? Miren, qué bonita. Las vaquitas tienen su cubrebocas. Se ve muy bonito. ay miren qué cotorro, qué bonito. Tiene hasta sus... Tiene sus zapatitos, miren. Bueno, son sus tenis. Sus... Está muy coqueta la vaca, miren. Está muy padrísima. Mucho, muy bonita. Bueno, pues continuamos, continuamos, aquí pequeño, vemos un pequeño detalle. Es una carretita, efectivamente, una pequeña carretita. Oh, estoy chocando que en la parte posterior. Es una carretita, también con varios souvenirs. ¿Y ¡Qué padre! ¡Qué padre, qué padre! Vemos allá una calabaza, una calabacita, una calabacita y qué más. Pues muchos, muchos, muchos, muchos souvenirs para la casita aquí vemos nuevamente juguetitos peluches las camisetas y bueno algunos platitos y qué son estos juguetes para niños una barquita ahí una barquita ah, vamos a tocar la barquita ¿Cuál vaquita? ¿cuál vaquita?, cuál vaquita?, cuál es la barquita ah, exactamente Ok, pues continuamos. Bueno, acabamos de salir, ya nos vamos. Y miren cómo se ve, se ve nublado. Ya como que paró un poquito lo, lo que estaba cayendo, los copitos de nieve. O más bien eran pelotitas de hielo. Y uy, ya nos vamos. Entonces miren, solamente estoy haciendo este el último recorrido y sí pues mucho frío aquí estamos y regresaremos próximamente en primavera porque no con esa con esa temperatura no se puede bueno entonces vámonos Bueno, pues sí, solamente quiero comentarles que efectivamente como les comentábamos, este es un lugar con muchísima muchísima tradición aquí en los arrecontes de Por lo tanto, un lugar con mucha tradición dentro del estado de Panamá.